a nuestro compañero Remy Conde con una advertencia. ¿sí? Vamos, a ¿Cuál es la con advertencia una... Vamos a partir, escuche, por favor, con calma, claro que... no se me ponga nervioso. Ninguna carita, ningún chistecito, ningún gesto irónico referido a lo que pasó ayer en Potosí, por favor. ¿sí? Nos abstengamos de ese tipo de... ¿Me, va, ¿me va a delimitar la información sí. que voy a dar? No, información no, gestos. Me, ¿Me va a coartar esas, la creatividad esas, que tiene este pechito goleador? Esas sobraditas, esas miradas irónicas, ese tipo de cosas. no, por favor, absténgase de ese yo tipo de cosas. Información es, pura. Yo sé que el pueblo está conmigo. Cuando he hecho, hagamos unas lauchas para todo el staff, todos. Ah, vamos a mí, eso, ve. ¿eh? Pero usted no quiso. Mentira. El pueblo está conmigo. ¿Por qué tuerces la verdad? Lo que ha sucedido, lo que te dijiste. ¿A quién están de acuerdo con yauchas para todos? Nadie estuvo de acuerdo. El pueblo siempre está con este pechito. ¿Quién es el, ¿A quién llamas el pueblo? Todos los que... Yo soy bien, bien democrático. No, los muchachos clarísimo. saben. Pues si no, les sanciono con yauchas a todos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Esa <ríe> es la democracia que practica Rami. Bajo <ríe> entre, amenaza. En, entremos en, en materia. Va a jugar la selección boliviana. Sí. Y la pregunta es la siguiente. Uh, nos darán una paliza. Nos ¿Y si meterán la... una paliza. Nos meterán una paliza. ¿Quién hace esa pregunta? Yo a la gente. Ah. Pensé El que departamento alguien... de producción de deportes a la gente. Sí. Y volvamos por favor. O si le podamos achicar la imagen para que entre todo. ¿Será que nos dan una paliza, gringo? ¿Usted buena, qué opina? Buena pregunta. Volvamos. La verdad es que me tiene sin cuidado. Ah, sigo, como creyendo, sigo creyendo que este partido es absolutamente irrelevante no tiene ninguna... Entonces nos meten en una paliza o no? No sé, no tengo idea, es irrelevante Da lo mismo Volvamos, conmigo sí. Este es el momento que la selección boliviana de fútbol tiene que hacer la gran Erwin Sánchez la gran Villegas Eduardo Villegas Es más, tenemos técnicos que han dedicado su tiempo su carrera a ser defensivos y al contragolpe, si no pregúntenle a los equipos de Eduardo Villegas, a lo de Erwin Sánchez, los, todos los que le han dicho antifútbol. Este es el momento, querido gringo, que la selección juegue así. Porque si le jugamos de igual a igual, nos vamos a llevar una paliza. Gracias, ya, ya me han hecho el plano bien, bien, bien. Ah, gracias. Entonces pienso yo que es la oportunidad de todos los partidos de Villegas, de Erwin Sánchez, y, y hay varios técnicos a la cabeza de estos dos, que juegan siempre de defensivos y al contragolpe, la oportunidad de jugar así. Porque si lo jugamos de igual a igual a Senegal, nos vamos a llevar una paliza. Sigo preguntándome, ¿qué ganas con eso? ¿Qué, qué Reputación. Ganarías, por ejemplo, Se juega Bolivia, el reputación. nombre de Bolivia. Reputación, fíjate el ranking es, de la FIFA, no. ahí está nuestra reputación. Salgamos hombre. a donde salgamos y juega el nombre. No van a decir, juega eh, tal, juega la selección no sé. boliviana, que es representa es. a todos los bolivianos. Es parte del engaño en el que viven algunos, pero está bien, te respeto, no, no hay ningún problema. es que quiera usted o no, gringo, sí. va a llevar el escudo de la selección boliviana. Y si cae mal, Gringo González también quedará porque es boliviano, Remy Conde quedará mal. Yo ya, mal. Estoy, ya yo estoy mal con la selección, o sea, más qué? mal ya no puedo estar. ¿Qué Pero más es, mal quieres eso que se esté? Juega. Si Entonces, nos gana Senegal, ¿qué va a ser O sea, va a ser un milagro, no, no, es no mismo, va a ser lógica a consecuencia de lo mal que lo hacemos. Ya no acabó. perder 1 a 0? O perder. ¿Cuál es la 10 diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Remi? El honor. Ay, por el favor, honor. ¿De qué estás gringo. hablando? Ya, ok, vamos a otro no tema. Hagamos no hagamos de esto que sea una paliza, por favor. Bien. Nadie estos... quiere una paliza. Nadie hombre. quiere. Nadie entonces... está hablando de eso, pero ¿Vamos? de ahí a considerar que esta es la batalla final, no, no, el no, fin no, del mundo, no, el no, apocalipsis, no así que... lo estás planteando. No, es un partido no, no. contra un equipo poderoso es que está jugando Senegal el Mundial. Y si acabó, Manete la va a pintar, ¿no es cierto? Se acabó el jabón. Ya, ¿qué más? ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué tal si le ganamos 4-0 a Senegal? ¿En qué cambia nuestra vida? En nada Entonces ya vamos otro Pero, tema. Va, vamos a la lista de convocados Ya se enojó Gringo González Tengo ese don maravilloso de sacarlo de, mis, de sus casillas Bien, ahí está la es selección boliviana. de arroz eso, no veo nada. La selección boliviana, los convocados Carlos Lampe, Jairo Cuellar, Guillermo Vizcarra Los defensores Jairo Quinteros Diego Bejarano, Diego Medina Muy bien ahí el lateral de, de Always Ready Leonardo Zavala, Adrián Jusino, Luis Aquín Roberto Carlos Fernández, José Sagredo, John Jairo Velasco, Mark Enumba, Mediocampistas, Ramiro Vaca, Leonel Justiniano, Gabriel Villamil, Moisés Villarruel, Fernando Saucedo, Jaime Rascaita, Franz González, delanteros, Miguel Terceros. Este es volante ofensivo, bueno, pero está entre los delanteros. Rodrigo Ramallo, que también juega como volante ofensivo. Carmelo Algarañaz, Marcelo Martins, Jaume Cuellar y Bruno Miranda. Todos los convocados. ¿Faltó alguien, algo, algo que, algún jugador que debía estar y que yo no lo nombré, Gringo González? Harry Potter. Harry Potter. Falta, Harry Potter. Sí. Y otro más falta, David Copperfield. Con ellos dos ganamos bien, no voy a entrar en la polémica porque yo sé que hay muchos jugadores que deberían estar acá, por ejemplo Adalito razas etcétera, etcétera, etcétera esos van a ser sí. los buenos, los que no fueron los que no los llamaron, pero bueno, en fin la verdad sigo creyendo que esto no tiene mucho sentido pero está bien, te doy gusto, dale, ¿qué más? bien, hablamos con el director general ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor Gastón Uribe en no. relación al tema de la logística a propósito, va a ganar 100 mil dólares americanos no, no selección. va a ganar, no va a ganar va a recibir, va a recibir, ¿qué es porque, diferente? Eh, y ahí va a tener que... que gastar pasajes y todo lo Hotel, porque Todo. no juegan gratis tampoco los jugadores, ¿no? Pero Tienen vale un que bono no. de representación, así que no lo hacen por tanto amor a la patria. Dale. Pero en fin, esto es lo que decía el director general ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Decimos sí, a ustedes de manera oficial que el partido con Túnez nunca estaba confirmado. Nosotros rechazamos esa invitación porque ellos querían que juguemos en fecha 19 de septiembre. Entonces eh, fue rechazada inicialmente esa, esa invitación, nunca estuvo vigente y menos se descartó de parte de ellos, porque nosotros eh, la rechazamos de inicio. Ahora eh, está confirmada solamente el, el encuentro con Senegal en fecha 24 en la ciudad de Orleans, Francia. Sin embargo de aquello, las últimas horas hemos recibido alguna otra invitación para que podamos jugar el 27 de septiembre en una ciudad de Europa. Todavía no tengo confirmación, sin embargo, estamos analizando la, la opción de poder jugar un partido amistoso también en fecha 27, pero no es Túnez. Estamos, eh, nos están ofreciendo un, una, una selección de Europa y también sería en Francia. Estamos viendo esa posibilidad, también las vamos a hacer conocer de manera popular. Sí, es una selección mundialista, eso nos han dicho, el cual interesa a la Federación de Fútbol, a nuestra selección jugar un segundo partido, sería muy muy interesante, pero pues, les digo no tenemos nada oficiatorio. Bueno, a ver, miren, nosotros tenemos eh, ya definido el viaje, también vamos a hacer conocer de manera oficial, sin embargo les adelanto que la selección estaría viajando el 20, el 20 de este mes, eh, va a ser, un, va, va a ser un, una concentración en Europa, previo a su partido, en, en fecha 24. Bien, el 20 eh, Emprende Viaje. Los jugadores que están en el exterior, el caso Carlos Lampe, el que usted quiere escuchar, irían directamente faltando dos días para el compromiso, porque Carlos Lampe tiene que jugar con su equipo, etc. También el eh, Atlético Tucumán va a hacer la representación para que a Carlos Lampe lo suelten simplemente 24 horas, 48 horas para que pueda estar y después pueda regresar. Igual se va a perder dos partidos, cosa que me parece una, un disparate, pero bueno, está bien, no hay problema, son decisiones. Sí, bien, pasemos la hoja. Eh, ayer... Hubo tres partidos, estos son los resultados Por favor, cuidado con los gestos, te insisto Guavirá contra Aurora, uno a uno Tres empates Tomayapo contra Palmaflor, dos a dos Nacional Potosí Bueno, la filial, como dice Gringo González Supursal, Contra la sucursal, sucursal Potosí. La sucursal estuvo a punto de, de darles una paliza Ya le voy a contar por qué Pegamos directamente al partido, señor director ¿Qué partido viste? Perdón. ¿Qué paliza bien, meteaba. ingresemos a lo que es Guavirá contra Aurora Eso terminó uno a uno ...ganaba Aurora, ¿no? Eh, fue un partido muy intenso, hay que ser sincero. ...son dos equipos que no tienen muchas figuras... ...pero que le corren... ...Leandro Maigua ganaba 1 a 0... ...antes acá, la falta... ...el juez del complejo decía, no... ...no hay... ...tarjeta amarilla simplemente... ...los minutos pasaban... ...el menos pensado, Aurora... ...porque Guaviera era más en el campo de juego... ...marcará el primer tanto, Darío Torrico con la asistencia... ...otro de los que podía ser convocado... ...Torrico es una máquina... Jugador veloz, ágil, interesante, pero no sé, alguien armó el tema de la, de la convocatoria. Quiero pensar que no fue Pablo Escobar. Leonardo Maigua, minuto 56 para marcar el 1 a 0. Ganaba la gente de Aurora, sorpresivamente. ¿Quién armó la lista de la selección? Perdón, me has dejado curioso con eso. Mire, son similares a los que convocaba Farías. No quiero pensar mal, pero lo voy a hacer y piensa mal y acertarás. ¿Quién es el que hizo la lista? No sé. Dilo. Bien, ahí está el Dilo. tanto de Guavirá en un momento más. Dilo. Lionel Figueroa, minuto 76 para poner las secciones 1 a 1. Estilo en mi conde, ¿no? Tira la piedra y esconde la mano. Dale. No, no, no, jamás, gringo, no. Ahí está la Lionel Figueroa, el 1 a 1. Potente disparo de pierna derecha. Otro de los que podía ser convocado es la Lionel Figueroa. Un jugador interesante. Claro, todos menos los que están convocados Está bien, es la típica lógica ya, no, no, no. Siguiente, por favor Siguiente. Que pase el siguiente empate Gracias el siguiente, Ahí, empate. el siguiente empate, el siguiente nota, por favor Ahí está Ahí es. está. Gracias Señor director Tomayapo contra Palma Flor El primer tanto a Dalí Terrazas El 1 a 0, Wesley Da Silva Daba la habilitación y a Dalí Marca el gol de esa manera Luego habrá tarjeta roja para Palma Flor Diego Corpus quedó expulsado, no sé si fue expulsión Le pegó en el tobillo, como que no, una patada eh, en tobillos, el tobillo. Tobillos de cristal, no. bueno, hace, hace, hace mucho de cómo uno cae, vamos a hablar del interyungueño, ahí sí se agarran pero bien Le voy a contar el folclore que va a haber ya bien un momento más ¿De qué folclore hablas? Es diferente, no es lo mismo ver un interyungueño que, que un fútbol acá porque acá los, cantan los, los hinchas Por eso yo te hasta, hasta la barra es copiada de los argentinos En el interiungueño la traen las salla, es una cosa diferente Ya le voy a contar Bien, interesante. Bien, ahí está, Mauricio Chactur minuto 54 Y después Franco Arizala, minuto 77 Para poner las acciones 2 a 1 Lo daba la vuelta Real Tomayapo Interesante lo que hace el equipo tarijeño Honestamente y cuando terminaban las acciones, cuando todo parecía que esto terminaba ahí Maximiliano Gómez al minuto 90 con 5 de adición Pondrá el definitivo 2 a 2 Vamos a ver el 2 a 1, Fíjese el ingreso entre dos. Lo agarran pero con todo A ver Caicedo Y desde los 12 pasos, Franco Arizala Minuto 77 de penal, fuerte, esquinado Como dicen los libros que tiene que ser así, potente Daba la sensación de que todo terminaba con victoria de Tomayapo, hasta que en la última jugada del compromiso se lanza Maxi Gómez el pase de Freddy Abastoflor, el ex de Stronges, y pone el 2 a 2 definitivo. La alegría de los cochabambinos de los de Palmaflor, que con 10 jugadores terminaron empatando un partido complicado. Buen partido, muy buen partido. Hay que ser sinceros. Uy, se, se rompió todo ahí con el poste, ¿ah? ¿eh? Por poco, vámonos a lo... ¿Cómo que por poco? Se rompió todo. Tío, quedó tío. No, ya, ya es papá, ya pa' qué, ya, ya... Arriba de los, de los 30 años, ya pa' qué, ya... Va, vamos al empate. Vamos Bien, yo que sé empate. que esta imagen no la quiere ver Gringo González, porque el U.S. ready contra la filial, los han inguneado a los potosinos. Jamás lo haría. Y hicieron un buen partido. Imágenes que tenemos a continuación en sus pantallas. Son accidentes del fútbol, ¿no? Cosas que pasan. Cosas que pasan. Un penal... Cuestionado por el tema del... ¿Penal para quién? Para el López Reddy, fueron dos penales que a be, todo, Todas las jugadas para el López siempre son cuestionadas no Ese ya es un clásico, no, sí, no me asusta a, a eso sí voy, es un clásico Jugada que no lo pitan a fondo No, que hay un, un serio problema, etcétera Entonces, fue vamos ahí? a evitar Este es el gol de Cristian Álvarez, minuto 40 Fíjese, nadie desvió el balón Y su guardameta Se durmió se roncó la fiesta. ¿Usted siesta. que siempre le daba flores a este guardameta no, mosquera? jamás en la ve, ni, ni sé cómo se llama, con eso te digo todo. Bueno, ahora, ídolo, ahora, ahora resulta que son malos. Mi ídolo es el Pipo, tú sabes. <ríe> Clemente. Él tiene que volver. Bien, Olwar Reddy que estaba con la camiseta alterna... ...porque la camiseta de la banda roja en Potosí... ...le corresponde al local, que Obviamente. es Nacional Potosí. Es, es así. Y la gente de Olwar Reddy sí tenía, fíjense esta, interesante... ...desborde por la banda izquierda, el centro... ...y el desvío que se va al tiro de esquina... Y acá un golpe. El juez decía, a ver, vamos a revisarlo por el bar, Momentito. Penal. ¿Cuestionado? ¿No cuestionado? Pero mira, ¿Qué dice Gringo González? Pero mira, le, le pegó un codazo que si le han quedado dientes es un milagro. O sea, le pegó un codazo, pero terrible. Desde los 12 pasos, Marcos Riquelme. ¿Te, te quedó una duda sobre Para el marcar penal. el 1 a 1. No, definitivamente Por no. favor. Para marcar el 1 el a 1, con lo cual terminó el partido. Después, Fue del partido, empate, ¿eh? después del partido, lo llevaron al dentista ahí sobre la marcha, porque quedó sin dientes el tipo, del codazo que le pegaron. Volvamos, por bueno, favor, porque está. la última parte, Always tuvo la opción de ganarlo, como también lo tuvo Nacional. En esta ocasión, el centro, el disparo, por poquito. Bien, volvamos, nos vamos a saltar a la 9 Bien, eh, equipo que gana. ¿Cómo es la frase? A ver, equipo que gana. No se toca. Le okay. comento que hay una frase diferente. A ver. Equipo que gana pide vacaciones, pide días libres. Sí, aunque usted no lo crea. Gana Bolívar, ¿cuándo juega el sábado? Sí. Domingo, lunes, martes, tres días. Sí. Vacación, qué mini vacación, etc. ¿Y cuál es el problema? Y los de diestrón es igual. Está bien, pues. Eso, ¿será que acá, o sea, nota buena, buena actuación de Remy Conde, ¿me pueden dar libre tres días después? Es que es diferente. Es, es, eso no sucede. Es Entonces, diferente. Eso genera... Posiciones encontradas primero, primero hazlo bien y después charlamos Eso genera posiciones encontradas Y le estoy hablando del fútbol, no del remiconde Esto genera posiciones encontradas Unos que dicen, sí, los jugadores santos Miran ganado, merecen una Descansar cinco días Y otros que dicen que no, que tienen que volver al trabajo Porque son profesionales y para eso se les paga Lo cierto es que tanto Diestrong es como Bolívar Tras sus victorias tuvieron días libres Y recién hoy volverán a las prácticas Ya es una costumbre muy bien establecida. Equipo que gana pide libre uno o dos días. O por ejemplo, Bolívar, que ganó el sábado y regresa a los entrenamientos, reside el martes. Dos días de asueto Algunos hacen turismo, otros con la familia, otros optan por salidas nocturnas, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad del frente es casi la misma historia. Die Stronges ganó a Wilstermann y el martes regresan a las prácticas. La pregunta es si esta medida es buena o mala. Para el rendimiento profesional de un jugador de alto rendimiento, en el caso de Bolívar ya es conocido. No solo bajo el mando de Antonio Carlos Sago, sino de varios directores técnicos atrás, desde la era Baiza. Equipo que gana, tiene dos, tres días de descanso. Y aquel técnico que no accedió a esta medida, misteriosamente empezó a perder. En el caso de Strongues es un poco menos evidente, aunque sí se dan muchos ejemplos en cuanto a esta dinámica de ganar y luego pedir el día siguiente libre. Hoy los dos equipos paseños tuvieron descanso y ambos planteles regresarán a los trabajos el martes, Bolívar en su reducto de Nanta y Strongues en el estadio Rafael Mendoza Castellón. El fixture que va a ser para hoy La Champions League Yo sé que ustedes están atentos Vamos a poner la tabla Me está mirando gringo Es que no quiere ver la tabla Su equipo es tercero No importa eh, Champions, Champions League Fíjese el partido Bayern Munich con Barcelona Inter Milán con Victoria Pilsen eh, Sporting contra el Tottenham Liverpool contra el Ajax Bayern Leverkusen contra el Atlético -Medrido. Yo no sé cuál de todos los partidos Es más interesante Pero todos son buenos Siguiente página por favor Porto contra las brujas Olympique de Marsella contra el Etienne Frankfurt y luego la Liga Argentina. Bien, eh, no sé si podemos pegar ahí el, el mensaje porque es algo que quiero comentarlo acá con mis invitados, con los invitados. Podemos poner la tabla, les pedí la tabla, si tienen la, la tabla. La tabla de posiciones, le interesa. Estamos saliendo del fútbol nacional, ¿sí? Así ha quedado después de la fecha Tercero. 17, considerando que hay un partido pendiente eh, del Always, ¿no es cierto? Tercero. Que, que no va a modificar la tabla definitivamente, uh -huh. ¿sí? En el mejor de los casos hará 39 puntos, quedará tercero, ¿sí? Y eh, el Tigre sigue puntero, ¿no? Sigue puntero el Tigre, hay algunos que se alegran. Bolívar sigue segundo, ahí pisándole los talones al Tigre. Y bien, y al otro lado, al otro extremo de la tabla, ¿cómo está la situación? Complicada, el Royal Paris se está, se está acercando a la zona del descenso, es, es, lo echaron a Copito. Es bien sui generis, ¿no? Sí. Que, que paguen fuerte bien, puntual, los traten bien y que los jugadores no les dé la gana no les dé la gana de, de jugar bien Bueno, la, espero que la moraleja no sea no les pagues para que sean campeones ¿no? sería terrible. Ha pasado en el fútbol boliviano con seis meses de, de deuda y, y salían campeones. De acuerdo, Tiempo atrás de diez strong hacía de acuerdo, de esas. De acuerdo seguro. Pero, el Tigre bueno. tenía esas cosas no que no sí, les pagaban y era y, cuando mejor y, jugaba. Y, y, y en, la en, el, en la época de la familia Salinas ...les pagaban bien y puntual y nunca salieron campeones... ...excepto una vez con, con Don César... Listo. ...bueno, en fin... No ...hay que darle más vueltas, deje sí. de pagar a Nueve... sus jugadores... ...y va a ver usted qué pasa... Moraleja. ...bien, eh, Remy hace un ratito hablaba con mucho entusiasmo... ...del fútbol interiungueño, de los campeonatos... ...que se realizan justamente en, el, en los Yungas... ...y hoy queremos eh, dar la bienvenida... agradecerles la visita, en principio... ...quiero eh, saludarlo al señor alcalde de Chulumán... ...y Ramiro Navia... ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Bienvenido, alcalde. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Hoy vamos a hablar un poquito de fútbol. Bienvenido, un placer. Igualmente un gusto, eh, mano gringo, manos de mí, Muy buenos días y saludar siempre a toda la teleaudiencia. Eh, por primera vez tal vez en tu canal y, y no pues felicitarte por el trabajo que tienes. Bueno, muchísimas gracias. Eh, junto al alcalde Ramiro Navia está Santos Huanca que es el, de, parte del comité técnico del campeonato interiungueño Qué gusto Santos, bienvenido, un placer tenerte acá con nosotros Primero, gracias hermano Gringo González, un placer Es la segunda ocasión que estoy en este canal A nuestro hermano del, del área de deporte Agradecerle al hermano alcalde por estar compartiendo este, esta escenografía Agradecer a los camarógrafos un saludo especial para toda esa región de los yungas, a las cuatro provincias, porque el fútbol nos abraza a cuatro provincias, no solo a tres provincias, como en el tema de Adbicoca, sino son cuatro provincias, porque está Caranavi, está Inquisibi, está Nor y Sud Yungas. ¿no? Estamos eh, incluso queriendo entrar al norte de La Paz, porque eh, existen muchos equipos que quieren participar dentro del interyungueño. Así que vamos a hablar el día de hoy de fútbol, cultura, porque eso es lo que nos apasiona a los yungueños, ¿no? Definitivamente. Muchísimas gracias a los dos por estar acá. Y les vamos a mostrar un afiche sí, en el que se da cuenta justamente de una convocatoria que se está haciendo por estos días para un campeonato que se va a realizar muy prontito, ¿sí? Si lo tienen ahí el, el, el letrero. ¿No lo tiene? ¿No lo tiene. No bien, eh, es un campeonato... Ahorita más bien vamos a aprovechar la presencia acá del alcalde para que haga la, la comunicación respectiva. Eh, se avecina un campeonato sub-17 de varones y de categoría absoluta para damas, ¿correcto? Sí, justamente, hermano eh, gringo, estamos nosotros justamente invitando, mañana va a ser el lanzamiento a las 10 de la mañana en el, en el CDD y el, el día sábado ya lo, lo, la apertura va a ser allá en el municipio de Chulumani, en el estadio, eh, eh, a lo grande, ¿no? Eh, hablar de, de música, nuestra saya siempre es representativo de allá de los Yungas, mucha eh, el, el clima mucho turismo, entonces hay, hay siempre mucha convocatoria, mucha expectativa con respecto a, a la sub-17, vienen damas y varones. Si bien eh, hasta hoy eh, se está trabajando en este tema de la organización, eh, tal vez por algunos problemas, pero eh, hemos avanzado y ya se ha dado los días para tanto el lanzamiento y la inauguración. Excelente, buenísimo. Eh, a propósito de esto, mire, con nazaya y es algo que yo quiero eh, comentarlo, el fútbol boliviano, tiene la copia muchas veces en todas las barras bravas del fútbol argentino. Que eso de alguna forma a mí personalmente pienso yo que deberíamos ser más creativos. En cambio el fútbol yungueño traen la saya el bombo, es, es una fiesta, es una locura diferente, no tiene idea amigo, amiga usted. Yo pienso que hay mucho talento ahí, hay muchas cosas que se pueden explotar, hasta las barras bravas deberíamos copiar. Porque es algo original, es algo nuestro, es algo de los yungas, es algo afroboliviano, es algo bonito para ir, verlo, estar, es, es algo maravilloso. Ya tenemos el afiche. Eh, sí, eh, redondaremos tu concepto, después mostramos el afiche, lo que decía Remy, ¿no? Sí, ciertamente, en allá es, es muy emotivo. Estar presente porque en allá es diferente, ¿no? Nuestro Miloca, <risa> Guaracá, siempre. No, dígalo fuerte, eh, la, la es el forma, grito. La forma de animar y, y, y no pues causa mucha expectativa entre nuestra gente. Como semillero y e impulsador de, de muchos jóvenes que han salido de allá como futbolistas, eh, no pues eh, es un orgullo ahora como autoridad eh, poder auspiciar y apoyar este, inter, este interiungueño sub-17. Seguro que sí. Ahora sí podemos mostrar un poquito el afiche para que vayamos ya precisando y le vamos a pedir justamente aquí a Santos que nos dé los pormenores, los detalles. Es el Campeonato Interiungueño Chulumani 2022, ahí está justamente el afiche, eh, que se va a realizar esto en Chulumani, obviamente como su nombre lo indica, y básicamente serán dos categorías, entiendo, sub-17 varones y la en damas absoluta, no es decir, las damas mayores. no Esto va a ser el 17 de septiembre, es decir, ahorita, dentro de cuatro días, ya arrancará esta fiesta del fútbol Cuéntanos, eh, Santos, por favor, los pormenores, los detalles de este campeonato interiungueño Chulumani 2022 Primeramente quiero yo recalcar lo que dice nuestro hermano deportista, Jamie. Los yungas se caracterizan por ser eh, el semillero del fútbol yungueño Tengan en cuenta que la familia Castillo, eh, descalzos ellos, eh, la familia Angola, Pinedo Hoy dos jugadores en la selección boliviana, Jusquino y Azazcaeta, que muchos Son más yungueños ingeos. deberían estar en esta selección, quienes estamos en, inmersos en fútbol. y Acabamos de tener una, un campeonato de divisiones inferiores que hace años atrás en la Asociación de fútbol de La Paz se fomentaba, que hoy en día a la cabeza del profesor Isaac Molinedo no se está haciendo ese trabajo, que muy bien los, lo conoce el profe Isaac, sí. junto a Abdul Aramayo, un gran maestro en, en el club Bolívar. Pero eso deberíamos fortificar en el departamento de La Paz. De un tiempo a esta parte, ¿cómo es posible que La Paz, con 3 millones de habitantes o 2 millones de fracción, no tengamos un jugador después de Chumacero o que ese otro jugador? Los Yungas, tenemos un campeonato, respuesta. perdón, tenemos otro campeonato en divisiones unidas que acabamos de salir de un campeonato sub 6, sub 8, sub 11, sub 13 y sub 15 que se ha llevado en la población de los Mercedes en el municipio del Asunto. No, no, Hoy, ¿quién? ahora estamos trabajando en la categoría sub 17 eh, y la categoría Damas. Cataría absoluta. Qué hermoso sería que los dirigentes de diez Trongues, de los grandes equipos, estén ahí, pero el dirigente es mago. Quiere que el jugador le llegue o que le muestren por algún video y decir, ah, este es bueno, lo vamos a contratar. Pero la cosa es, tú es trabajando, es ir a las poblaciones, es ir al interiungueño, mirarlo de cerca, observarlo. Entonces uno va con su libreta como la vieja escuela, como me han enseñado a mí, va con la libreta y, a ver, apellido, eh, este, Castillo, me, me agrada, joven, 14 años, volante, la pierna más hábil. Entonces, los dirigentes, los entrenadores que vayan y estén presentes en este evento, tanto para el fútbol de femenino, para el fútbol juvenil, como decía aquel hermano, para que puedan tener los talentos. El talento no te va a caer y te va a tocar la puerta. Oye, por favor, dame una oportunidad. Hay que ir, hay que buscarlo. Y eso es lo que el dirigente no hace. Pienso yo que el fútbol yungueño tiene mucho por explotar y mucho talento por dar. Seguro que sí. Eh, hablemos un poquito de este campeonato, ¿sí? los pormenores, quiénes participan, cuántos equipos va a haber, de cuándo a cuándo va a ser el campeonato. Son 10 municipios que participan, vuelvo a recalcar, están la mancomunidad de municipios que es y Coripata, Irupana, Chulumán, Inquisibi, La Asunta, está eh, Caranavi, está parte de Guanay también participando, o sea, son más de 12 municipios que participan y eh, son más de eh, 1.500 jugadores que tenemos participando desde su inicio en divisiones inferiores y eh, a partir como serie de cabeza obviamente, obviamente en este mundial va a ser Chulumani eh, en damas y en varones y esto eh, más o menos tarda a, a dos meses dependiendo también la coyuntura, el tiempo también que vaya a ser y luego se viene la categoría más fuerte que es la categoría absoluta donde juegan todos los yungueños eh, y podamos también estar presentes acá nuevamente para hacer la invitación a la gente que quiera poder, poder visitarnos, ya sea en cultura, en gastronomía, es muy lindo el lugar, ustedes conocen, para mí es el Jardín Tesenal, los yungas, así que estás invitado hermano de antemano, a toda la gente de La Paz, eh, para que visiten Chulumán y la capital de la provincia de Sudyungas, aquí nuestro hermano alcalde va a estar con los brazos abiertos, y toda la gente con, la, con los hoteles, la, los restaurantes a disposición, para que puedan participar y podernos, los camarógrafos pues, también pues a veces eh, no les tomamos en cuenta, pero ellos siempre queremos que estén tomándonos ese apunte para que podamos resaltar nuestro fútbol yungueño, hermano, gringo, nosotros un saludo especial de los yungas, para que le den toda la cobertura a estas categorías y sea pues a los empresarios que eh, inviertan en el departamento, sobre todo a, esa, a esos jugadores de élite que se tienen en, en La Paz, se pueda invertir en educación, sobre todo en formación deportiva. Seguro que sí. Eh, el 17 arranca, ¿no? Entonces el campeonato. ¿Ya este... tienen definidas las, los grupos, las fechas? ¿Cómo sería? Mañana tenemos la presentación en el Servicio ¿Ya? Departamental Deportes a la cabeza del director, del señor Julio Torres, Ahí quisieramos invitarles, ahí se va a hacer la presentación de, la, de las series y vamos a estar siempre, eh, vuelvo a recalcar, dándoles toda la información necesaria para que ustedes puedan darnos la cobertura necesaria también en este medio de comunicación. Perfecto. ¿Hasta cuándo va el campeonato? ¿Hasta cuándo duraría este? Dos meses dura el campeonato, vamos a hacerles llegar también, vamos a tratar de volver y rogarles que nos den esa cobertura para, que, para la final y poder estar, estar con el alcalde los, los alcaldes también de los municipios de la mancomunidad de municipios de los yungas de La Paz la gente sobre todo llegada al fútbol, al deporte nuestras autoridades, creo que en los yungas la única institución que en este momento está unida es el deporte y el fútbol es la única donde nos vemos, nos abrazamos afros, aymaras, quechos porque también es la síntesis del país encuentras en los yungas, incluso extranjeros en los yungas, gente que vive muchos años de, brasileros, argentinos, así que Qué bienvenidos, bien. nosotros Buenísimo. creo que nos hemos caracterizado siempre por ser eh, abrazar a toda la gente que nos visita los finos de la paz. Bueno. ¿Quiénes son los campeones defensores, por ejemplo, en la categoría absoluta mujeres? ¿Quiénes son las campeonas ahorita las que van a defender el título en este campeonato? Por eh. ejemplo, en la entrada de Chulmani. <risa> el local. Sí. Eh, bueno, hermano, también hablarles no que en simultáneo el campeonato interiogueño honores se está realizando en el mismo municipio en Chulmani, pero en un distrito... Eh, más o menos a una media hora de Chulmani en Pastopata Cuando dicen honores sería la categoría de los jugadores sí, ya más veteranos Sí, exactamente ¿No? Entonces eh, va a haber mucho deporte y, y mucha actividad de, en esta situación Entonces yo, yo igualmente eh, invitarles al municipio de Chulmani Principalmente por todos las, las, los atributos que tiene nuestro sector yungueño Y no pues serán bienvenidos hermanos gringos de mí. Y, ...y a festejar la fiesta del fútbol en los Yungas. Seguro que sí. Este sábado 17, entonces, arranca la fiesta. Pueden hacerse una escapadita, además de disfrutar del, de los buenos partidos... ...que sin duda va a haber. ¿No es cierto, Remy? Es testigo de aquello. La gastronomía, ¿no? el, todo, el desayuno todo es otro. increíble. Los pasajes que tampoco son caros. Ahí en Villa Fátima encuentras a uno y dos, dos horas, tres horas... ...y ya estás en Chulumani y, y ya, ya llegas a distintos municipios. Es un lugar bonito, es, es caliente, es para pasar. El fin de semana cae justo como anillo al dedo para ir y ver fútbol de, de muy buena factura. Buenísimo, ahí está entonces tendida la invitación. Eh, no sé si hay algo más que añadir ¿Algún otro datito, datito que ustedes quisieran compartir con la audiencia? Eh, luego de esto que la categoría Absoluta se viene a jugar aquí, que es la Copa de Oro aquí en La Paz. En el Hernando, en el Siles. Hernando Siles ¿No? Pero queremos ¿Cuándo ahí... ¿Cuándo es eso? Eh, a finales de año, más o menos. Tenemos un calendario deportivo nosotros, pero vuelvas a recalcar queremos ese apoyo desde nuestras autoridades, desde, desde nuestro director del Servicio Departamental de Deportes, desde nuestros directores de deportes de los municipios, de los alcaldes, de la Federación Boliviana, que debería poner lo que decía nuestro hermano un coach para que pueda estar a, apuntando ¿A lo que claro. hacían don Mario Mercado, don Rafael Mendoza hace años atrás, y por eso que venían iba a Irupana, don Mario Mercado un hombre visionario y pues lo que es ahora, gracias a él lo que es el Club Bolívar, don Isabel Mendoza lo que es Estrella, hay que saber reconocer las personas que trabajaron mucho por el deporte sobre todo en La Paz y hoy una potencia ¿no? Eh, eh, a nivel y a veces hablamos de Santa Cruz pero tenemos éxito nosotros eh, eh, como paseños a unas, para, horas. a unas horas para podernos traer este talento, vuelvo a calcar en la categoría 11, 12 y nada que envidiar con el fútbol europeo pero necesitan un poquito más de apoyo de incentivo económico y ...porque ese chico cuando... ...lamentablemente el fútbol es de gente pobre... ...ese chico tiene todas las condiciones... ...pero no tiene dónde dormir... dónde comer... ...y sobre todo dónde prepararse... Dónde ...porque no solamente hay que prepararle para ser futbolista... ...sino también ser gente preparada... ...y ser gente de bien. Seguro que sí... Eh, ...bueno mis recuerdos obviamente como futbolero de larga data... ...van pues hasta... hasta Iriondo. ...esa es mi primera referencia del fútbol yungueño... ...¿no? Eh, Juan primero, el hermano que murió en la tragedia de Biloco... Y Luis, obviamente después, ese puntero, ese marcador de punta derecha que era difícil de pasar, se acordarán ustedes de Iriondo. Después recuerda a Natalio Flores, un puntero derecho que era realmente lo, lo más veloz que se pudo haber visto jugando en el fútbol, impresionante. Y bueno, ya después muchísimos otros, ¿no? Eh, grandes jugadores Ramiro que ha dado Castillo. Eh, Ramiro Castillo, sin duda, uno Ramiro de los más destacados. Eh, Bombón Angola, Demetrio, ¿no? Demetrio Angola, también Daner, hombre, Pachi. Eh, Daner, Daner Pachi, por supuesto, otro, otro gran valor de, de los Yungas. En fin, toda una camada de, de grandes futbolistas que hoy, como decía bien aquí eh, justamente Santos, lo tiene a Jusino en la, en la selección nacional y lo tiene a Jaime, Jaime Arrascaita, ¿no? Que es otro, otra figura. Así que bueno, seguramente muchos otros. de eh, Andaveris, ¿no? tremendo goleador que sigue jugando, ¿no? el sí, otro día me que le hicieron una nota que sí. está jugando, Tarija seguramente ahí en, en Tarija juega, sí. en Tarija claro, buenísimo, no, lindas épocas así que nada, pues desearles mucho éxito que haya mucho público, buena respuesta y ojalá futuros talentos que aporten a la selección y al fútbol nacional, eso es lo que se quiere ¿sí? lo único, vuelvo a recalcar y pedirles, capaz sea muy extensivo pero esa mirada a los yungas de La Paz sobre todo en el fútbol en cultura y en turismo que es una forma también de poder reactivar la economía de esta pandemia que estamos saliendo para poder pues podernos llevar entre hermanos paseños, lo ha dicho el hermano, visítanos los Yungas de la Paz, espera. queremos hacer de los Yungas una isla deportiva, una isla turística del país de Bolivia. Seguro que sí. Alcalde, eh, pues, transmítales a todos los chulumaneños y chulumaneñas nuestro cariño, nuestro afecto y desearle a usted en su gestión que le vaya muy bien, que vaya todo eh, en orden, que, que la situación sea próspera para allá y, por supuesto, que en, este, en esta iniciativa de este campeonato tenga mucho público, haya mucha gente que viaje desde La Paz y desde otros puntos del país para, para participar en esta fiesta que arranca el sábado. Eh, alcalde, un gustazo y muchos éxitos. Igualmente, bueno mano gringo, manos de mí, justamente, eh, muy felices aquí, como le decía tenemos un, un cronograma deportivo, después estamos queriendo incentivar el, el tema de un campeonato inter eh, ¿cómo es? a nivel Mancomunidad, pero eh, ya nos estamos organizando, principalmente eh, eh, ofrecer como decimos siempre nuestros recursos humanos allá eh, en tema deportes son jóvenes muy entusiastas eh, tenemos eh, potencial, mucho potencial y principalmente desde Calcar ¿no? nuestros jugadores son pues todo TSN, esperemos que tengamos muchas visitas de los eh, representantes de diferentes eh, equipos para que puedan ver y, y apuntar a nuevos jugadores y como semillero de los yungas, muy orgulloso eh, estar en este Intervenio sub-17 en Chulumani. Buenísimo. Tienen una vez más el afiche, por favor, lo vamos a poner en pantalla. Es, eh, se va a hacer la presentación oficial mañana en el CDD, ¿sí? cordialmente invitados todos los colegas, especialmente los periodistas deportivos, que vayan a hacer la cobertura, arrancando todo el sábado, ¿sí? el sábado 17, allá en Chulumani, estos dos campeonatos que se van a disputar, el sub-17 en varones y damas en categoría absoluta. ¿sí? Partidazos, nos Imaginamos que van a ver por allá, las chicas se van a dar a la cuerina, son tremendas las chicas, hay así clásico. que va, va a estar lindo. ¿Perdón? Hay clásicos. Ah, no, Me se comento seguro. que en el interyungueño hay clásicos, hay partidos sí. en los que se encuentran dos equipos, dos comunidades, listo. Es 10 trongues, Bolívar, una papa frita, todo el pueblo va, a ayuda y Mira. demás, digo, es una locura. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál es un el ejemplo por Chicaloma. Huancané Chulubani, por ejemplo, es, es un clásico. No. Son Chicaloma, de... Irupana. Irupana. Bueno, es, es, es, es algo... Salen chispas. No, no, no, es no apto para y ¿Te imaginas que, grupana, todo, que todo el pueblo vaya y te apoya? Coripata, imagínese, Coroico, Coripata o Arapata, Coripata. O sea, son duros. Par, duros. La Asunta versus Iguani Grande. O sea, son clásicos. Ahí no hay, nada, o sea, no, no hay nada peor que perder con el clásico rival. Sí, Así sí, que imagino. todo el pueblo te está presionando ahí para que des el todo. no Una locura, lindo, tenemos que esa. ir. Lindo, lindo, ahí está. Todo nuestro apoyo, nuestro respaldo al campeonato interiungueño, esta vez sub-17 damas eh, absoluto y por supuesto cuando venga el campeonato de mayores, eh, de varones, quiero decir absoluto, también será un placer poder tenerlos acá con nosotros. agradecer una vez más a Ramiro Navia que es el alcalde de Chulumani y a Santos Huanca que es parte del comité técnico del campeonato interiungueño. Felicidades a los dos, mucho éxito y nos vemos en Chulumani. Sí, pues hermano, están invitados y vamos a estar eh, esperándolos para recibir. Será un placer. Una Muchas vez gracias. más, muy, Muchas gracias. mil gracias y también a practicar los otros deportes, porque la Asociación de Deportes del Interneño no solo es fútbol, practicamos las 38 disciplinas, una de ellas el parapente, ajá, ajá. el canotaje, el rafting, el, lo que es el baking, ¿no? En lo que es la bicicleta, la bicicleta así que tenemos mucho por explorar por los yungas así que están invitados hermano Gringo, hermano Remy, a los camareros para que puedan visitar los yungas de la paz. Buenísimo, muchas felicidades otra vez, muchos éxitos. Bueno, Remy nos estamos despidiendo, nos vemos mañana contigo. Siempre es un placer, ¿Sí? gringo compañeros, gracias por todo. Bueno gracias. nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a correr a los comerciales y enseguida continuaremos con más, estamos acá en la primera edición de Aviala cuando son las 9 con 24 y tenemos 14 grados centígrados lejos de Chulomani, ¿cuántos cuánto, cuánto en Chulumani, ¿28, 29? No, tampoco es tan, tan, fresquito. 21, an, 24, ah, lindo, ahí. Es, es pues lindo, el clima de reyes. Ahí está, ahí está. Todos los que se sientan aludidos, váyanse para allá. Sí, los van a tratar como reyes, definitivamente.